Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal y no estoy improvisando en el tema, no estoy improvisando en el tema. Cuento con miles de seguidores en todo el mundo, tengo miles de seguidores. Y cuento con ese templo, la Iglesia Luciferina, semillas de luz universal, el único en el mundo. Ustedes pueden ver que no estoy improvisando, no soy un aparecido como tantos en las redes sociales, como tantos que salen de la nada, todos los días aparecen personajes pintorescos en las redes sociales que dicen recuperar al ser amado, que dicen que son brujos, santeros, hechiceros, patrañas, mentirosos, charlatanes. Yo no estoy improvisando en el tema, ya llevo muchísimos años en el tema, ya llevo muchísimos años sirviéndole a la humanidad, sirviéndole a esas personas que necesitan solución a sus problemas sentimentales. Este templo habla de mi compromiso, habla de mi trayectoria, el templo luciferino, semillas de luz, que construí para la adoración de mi Señor Lucifer, habla por mí. Habla de mi compromiso con la humanidad, el compromiso de abrirle los ojos a aquellas personas que quieran hacer un pacto con mi Señor Lucifer o a aquellas personas que quieran salir ya de sus problemas sentimentales. Esas personas que sufren por amor, esas personas que están desconsoladas, inconsolables, porque la pareja le abandonó. Yo puedo hacer que esa persona regrese a su lado. No se ha cansado de llorar, no se ha cansado de mendigar amor, no se ha cansado de sufrir. Dese una nueva oportunidad y llame ya, aquí, a la Iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal, a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acá le podemos ayudar a solucionar su problema. Trabajamos con magia negra, con vudú, con macumba o con siete misas negras, con el aval de mi señor Lucifer. Atrévete ya y déjate sorprender.